Buenos días, eh, vamos a continuar con el ejemplo de eh, la clase pasada en la cual veíamos que podíamos crear siete condicionales if para decidir qué día era el correspondiente a cada número. Sin embargo, este código que es válido, que podríamos usar si en lugar de usar un input box recogiéramos el dato desde una celda de Excel y aplicásemos una validación en la celda para evitar que se introdujeran datos erróneos, desde este sistema con un input box no nos garantiza que el dato sea correcto. Por lo tanto, tiene ciertos errores. Vamos a ver uno de ellos. Si ejecutamos el código y al introducir indicamos un valor menor que el 1 o mayor que el 7, el código no nos dará ningún resultado. Vamos a comprobar qué sucede. Lo vamos a parar y lo vamos a lanzar a mano. Nos pide un valor, decimos que 0, aceptamos y vamos ejecutando. Día, como podemos comprobar, vale 0. No va a ser igual a ninguno de los condicionales. Por lo tanto, va a pasar por todos y el código se acabará sin mostrar ningún mensaje. ¿Cómo solucionamos esto? Pues sencillamente indicamos un nuevo condicional y en este lugar, en vez de comparar con el valor exacto, vamos a comparar con el valor menor que y un valor. En este caso, el valor límite es el 1, por lo tanto, todo lo que sea menor que 1 es un error. Indicaremos error. Has introducido un valor demasiado pequeño. Ejecutamos, indicamos 0, aceptamos. Error. Has introducido un valor demasiado pequeño. ¿Cómo podemos solucionar el problema de que nos introduzca un valor mayor que 7? Exactamente igual. Copiamos, pegamos, en vez de menor, mayor, que el mayor valor que podemos admitir, que es el 7. Has introducido un valor demasiado grande. Ejecutamos y e indicamos 258, por ejemplo aceptamos, has introducido un valor demasiado grande. Este código ya soluciona dos de los problemas que existían. Sigue quedando el problema de si se introduce un valor decimal. Sin embargo, al introducir un valor decimal, teniendo en cuenta que cuando introduzcamos este valor se va a almacenar en una variable de tipo texto, el valor es el error es mínimo ya que se queda con la parte entera y responde correctamente. Solo queda, por lo tanto, una cosa que comprobar y es qué pasaría si escribimos un texto. Al escribir un texto, por ejemplo, nos da un error indicando que no coinciden los tipos. Esto se debe a que estamos intentando indicar dentro de la variable día, que es un entero, un texto. Por eso ha fallado. En una próxima clase veremos cómo solucionar este problema.